Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que hora estés escuchando este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Telegram, curso de astrología T.me barra curso de astrología, todo juntos sin acento en la I. Y que te unas a nuestra comunidad, que ya somos más de 600 miembros, que hablamos todos los días de astrología y también acá tenés nuestra página el portal de astrología por excelencia patagoniaastral.com también puedes entrar por patagoniaastral.com.ar también por patagoniaastral.ar solo y también puedes entrar por el viejo nombre de nuestra página es la misma página centroaprenderastrologiafácilmente.com bueno vamos una vez a la clase de hoy hoy qué nos toca el sol en escorpio, ese sol en escorpio en casa 5, ¿Sí? acá te lo señalo, sol en escorpio, este sol en casa 5 y la casa 5 también en escorpio y después vamos a ver el sol en escorpio pero en la casa 11 y la casa 11 en escorpio, pero empezamos por el principio, Sol en casa 5, narcisista, apasionado y creativo. Casa 5 en escorpio, intranquilos, absorbentes, posesivos. Sol en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos, crueles. Todas esas cosas pueden estar en un contenido en un sol en escorpio. Por lo tanto si tenemos que definirlo con una frase podríamos decir que estamos ante una persona sexualmente posesiva y apasionada por ejemplo ¿sí? entre tantas cosas también va a depender mucho del entorno cuando le empecemos a agregar los otros planetas la luna mercurio venus y cómo juegan entre sí esas eh, entidades planetarias pero por ahora estamos con el sol entonces ahora tenemos el sol en escorpio en casa 11 y la casa 11 en escorpio entonces podemos decir que si el sol en casa 11 que ya lo sabes es amistoso, es superficial y es vanidoso la casa 11 en escorpio que es lo que no sabías son sexuales misteriosos pasionales y solen escorpio son sexuales son investigadores son profundos son obsesivos son vengativos son crueles es muy posible que estemos ante una persona pasional y superficial sobre todo lo sexual o sea un infiel o infiela, no sé si se, si se dice infiela, un o una infiel. Bueno, eh, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como siempre te digo, acá en este costadito te dejo una cajita eh, que si haces clic ahí, vas directamente a la lista de reproducción, porque si no estás entendiendo esta clase es porque no viste todas las anteriores. Esta es la 236. Imagínate, te falta ver todo eso. Este ciclo va a terminar en la clase 320. Cuando hayas recorrido las 320 clases, vas a poder interpretar perfectamente bien una carta natal. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, como todos los días, en un nuevo video. Chao, hasta mañana.